La noticia que genera este extra noticioso en Red Géminis está vinculada con el mundo del rodado. El mundo de los camioneros se ha determinado una dura una dura determinación y valga la redundancia, la que conoceremos en la voz de, el vocero precisamente de esta agrupación de camioneros de Cauquenes, Justino Quirós, con quien tenemos contacto en este instante y se trataría de un bloqueo de rutas y caminos en la comuna de Cauquenes. Don Justino, gusto saludarle, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Eugenio. Bueno, yo estoy haciendo este llamado al cauquenino ...a la gente que trabaja que no salga de Cauquenes... ...porque paramos el camino Parral... ...mañana en la mañana a las 8 se detiene todo... ...se detiene todo, paramos todo el transporte ahí... ...para que la gente tenga conciencia... ...nosotros estamos mañana en la mañana a las 8 ahí... ...con todo... ...solamente van a pasar los vehículos de emergencia... ...con combustible... ...y con los alimentos... ...van a trabajar los camiones que transportan la frutilla, la uva... ...esos van a pasar... ...los camiones con ripio... ...que no necesitamos ripio en este momento... No necesitamos madera, no necesitamos chip. Esos camiones no van a pasar, que no tengan claro, no van a pasar. Vamos a dar por cauquenes, todo, todo por cauquenes. Soy cauquenino y lo vamos a dar todo mañana en la mañana. Pero todo, vamos a entregar lo más que tenemos por cauquenes. Don Justino, no, no, no. Usted, me, usted me señala de que la ruta 128 a la altura del cruce con Sausal estaría cortada, vale decir, no habría acceso ni la ruta 128, se entiende claramente, sí. ni a cauquenes Sausal, menos evidentemente la ruta de los Conquistadores Norte eso sería por un lado la ruta de los Conquistadores Sur también estaría cortada y si es así, ¿a qué altura más o menos? Es la ruta sur de Cauquenes Sur, va a estar en el estado pero lamentablemente se cortó el llamado vamos a retomar eh, el contacto con eh, don Justino Quiroz, que nos entregaba una, una información bastante fuerte, bastante potente el eh, mundo del rodado el mundo de los camioneros eh, ha de, tomado la determinación de a partir de las 8 de la mañana de mañana de cortar el tránsito vehicular en la ruta 128 a la altura del de cruce camino a Sausal eh, además estaría cortando la ruta de los conquistadores sur, quedamos ahí al pendiente eh, no nos señaló en su minuto el eh, señor Quiroce eh, a qué altura estaría cortándose la ruta de los conquistadores sur ya retomamos el contacto eh, me señala entonces eh, dónde estaría cortada la ruta de los conquistadores sur ya, oiga, ya le decía que en, el, en, en el sector del Servicentro, en la estación ahí va a estar el, los camiones van a estar cortando ahí para que el vehículo del veraneante se devuelva de ahí, tenga acceso para que se vuelva. Esto empieza a las 8 de la mañana. La, ¿Qué participación sí. eh, hay de los camioneros? Eh, esta fue a una votación entiendo claramente y, y esto lo hacen velando por la sanidad de la provincia de Cauquenes. Sí, vos, por la familia. Vos, somos cauqueninos, vos, tenemos toda la familia aquí, vos y las autoridades poco entienden se, se están regiendo un protocolo estoy del sábado, estoy del sábado no sé si la gente me ha visto, estoy peleando en el cruce de Sausal, en el cruce de la Virgen estoy del sábado peleando ahí pero esto ya, ellos no quisieron entender tenemos que cruzar la fuerza para que esto se logre, y si no vamos a estar todos contagiados en Cauquenes Así que, para no. que el pueblo tenga conciencia y ayude vos, aporte, no salgan, no, no salgan de Cauquenes mañana no van a entrar. Don Justino, que mañana nos de Don Justino favor, est esta, esta determinación la tomaron ¿cuántos camioneros aproximadamente? Somos, debemos ser unos 60, 60 camioneros, somos un grupo de amigos y estamos de acuerdo, porque todos tenemos familia, todos tenemos hijos, papás, y estamos estamos preocupados con esto, si se viene malo, se viene muy malo, la autoridad está todo, pero nosotros no, nosotros no tapamos nada. Nosotros lo hemos visto, don Eugenio, entre, mire lo que le voy a contar, entre sábado y domingo he vuelto más de 300 autos, he vuelto más de 300 veraniantes, de Chillán, de Bunne, de Curicó, de Talca, San Javier, y, y en fin, por tanto, tanto, tanto que he vuelto, entonces, quiero que la comunidad ayude, salvémoslo ahora, es tiempo salvemos Don, ahora, comeremos con Cauquenes. Don Justino Quiroz, usted me ha señalado afuera del micrófono que le generaba preocupación la inmensa cantidad de infectados en, en Concepción, así como también en, el, en la zona norte de la región del Maule. ¿Esa información a usted la tiene? ¿Es fidedigna? Sí, en San Pedro La Paz eh, como se ve en noticias, quedó la historia. Bo. Ya se están viniendo varios cauqueninos que están en Conce y vienen de regreso a Cauquenes, bo. Vienen de regreso a Cauquenes y de Santiago lo mismo. Santiago corta altas comunas. Tengo amigos y familiares que vienen de Santiago para acá. Mañana ya vienen. Vienen entrando a Cauquenes. Y esta noche viajarán unos cuantos más que uno no sabe. Pero sí, cooperemos con Cauquenes. salvémoslo, Estamos a tiempo. Y la determinación. Perdón, la pero, determinación pero, pero, que han tomado ustedes se está involucrando a la provincia de Cauquenes o exclusivamente a Cauquenes. Me explico, ¿vale decir, estaría cortado también la ruta M50-Cauquenes-Chanco? No, M-Chanco no. Al contrario, vienen de vienen de Curanipe, de, vienen camioneros de Curanipe, de Peyúgue, y a lo mejor de Chanco también, vienen a apoyar aquí a Cauquenes. Vienen a apoyar. No, no se corta para allá, no. Si está cortado aquí, no tienen acceso los veraniantes para allá. Estando cortado aquí, salvamos Pellugue y Chanco, Curanibe, todo eso se salva. Eh, la idea, Nosotros hemos estudiado harto esto, lo hemos estudiado harto, entre harto amigos. Conocemos las vías de escape y conocemos todo, somos de aquí Cauquenes. y conocemos toda la gente, así que. Y en el caso particular de la ruta que une Chanco con Constitución o Chanco con Empedrado, que también existe una sí. alternativa. ¿Eso estaría cortado también, entendiendo que la gente que viene de Talca o viene de Santiago puede buscar como vía alternativa a esa? Sí, eh, lo tenemos con lo, con el gremio Camión y Constitución. Eh, hasta el momento no hemos tenido respuesta de ellos, pero eh, va a ser positivo. También se van a parar en Constitución el gremio de los camiones. Van a estar, esta tarde me parece mucho que vamos a tener noticias buenas de, del lado de Constitución. Porque también sabemos que una vía de escape también queremos cortar la En el Cruz y Viñales se va a cortar. Sí, que, eh, para, para todo el mundo sabido de que la región de Ñuble, que colinda en este caso con eh, Cauquenes, con la provincia de Cauquenes, y eh, más exacto, eh, en la comuna de Peyúgue, al sur de Peyúgue, está Copquecura, que pertenece evidentemente a la región de Ñuble. ¿Esa ruta estará cortada también? No sabemos todavía. Una vez que Presentemos mañana la reacción de aquí, se van a volver los camioneros de y Curanipe y ellos se irían a encargar, el... mañana vamos a tener una reunión para cortar los accesos, eso, que también los tenemos conscientes, entran por Chovellén, tienen acceso por allá, ¿por? entonces también los vamos a tratar de cortar allá, ¿por? todos los accesos salvando y Curanipe, tratando a toda la gente de ahí, ¿por? para que no haya contagio. Estamos conversando la... con eh, don Justino Quiroz, quien es eh, el vocero de la agrupación de camioneros de Cauquenes. Eh, don Justino Quiroz, usted sabe a lo que se exponen ustedes eh, con eh, la justicia, entendiendo claramente de que el gobierno y el Estado han eh, señalado las penas del infierno prácticamente para quienes corten las rutas de Chile. Sí, estamos bien conscientes, pero nosotros estamos cortando la ruta. Vamos a dejar el pase libre, no vamos a admitir a los veraniantes. A los veraneantes no los vamos a dejar pasar, si esa parte tenga la... Y no vamos a dejar trabajar tampoco los camiones por aquí, de las empresas, de las empresas que no son de Cauquienes no trabajan. Esa parte, que quede claro, nosotros no vamos a dejar trabajar. ¿Lo vamos a tener en la mañana? Sí. ¿Sí? Redondeando el tema. A partir de las 8 de la mañana estaría cortado el libre tránsito la, a la altura de la Ruta 128 en el cruce Sausal. Eh, por otra parte, en, eh, en las afueras del estadio Miguel Alarcón del barrio Estación, donde está una gasolinera JLT, también estaría cortado el acceso a Cauquenes. Sí, eh, aquí, había aquí habría participación de camineros tanto de Curanípe, Peñúe, así como también de cauquenes. Quienes tendrían sí, la vía expedita, la vía libre, serían eh, los camiones que traen alimentación, los eh, camiones que traen gasolina, los servicios de urgencia, llámese carabineros, eh, investigaciones, eh, eh, también ambulancias y bomberos. Sí, así es señor, así es. En, el... estaríamos en, la, en la mañana a las 8 estaríamos por ahí Y yo ojalá que estén ustedes también ahí bo, Para que vean cuál va a ser el trabajo que va a haber Le quiero recordar que en Chiloé Trataron de hacer lo mismo Y en esa oportunidad Fueron enviadas las fuerzas especiales A despejar la vía eh, ¿Ustedes sí. entienden a lo que se exponen también? Sí, eh, estamos preparados para eso ¿Vale decir estamos, la salud estamos. de sus familiares, la salud de sus eh, vecinos cauqueninos es más importante? Eh, ¿Por esa razón los motiva a cerrar las vías? Sí, ¿cómo? sí. ¿cómo? Calcule, yo tengo familia, tengo nieta todos mis amigos tienen familia, nietos, somos personas adultas, ¿cómo? entonces tenemos que tener conciencia de esto. Y vamos, estamos defendiendo cauquenes, estamos defendiendo cauquenes nuestro territorio, y lo vamos a ofender hasta el final. Yo sé que ahora vamos a tener varios problemas. Hasta el momento he tenido varios. Pero sigo adelante, luchando por Cauquénes. Sí, eh, disculpe, don Justino, que no sé si las autoridades eh, a nivel gubernamental lo solicitaran de poner esta paralización o este bloqueo de los caminos. Eh, eh, ellos eh, entregando una clara intención de poner una barrera sanitaria permanente en todas y cada una de las vías de acceso o de salida de cauquenes ¿ustedes aceptarían? Mire, pero que si hay po, si hay, pues le toma la pura temperatura po. si hay, pues le toma la te pura temperatura a la gente y no le pregunta si son residentes no le preguntan nada, yo llevo, llevo ¿cuántos días ahí? lo he visto lo he visto, no hacen nada Solamente la temperatura, no le preguntan a nadie de dónde es, yo sí, yo tuve los cojones de Eugenio devolver 300 vehículos entre sábado, domingo y lunes, fui capaz, lo devolví, y las autoridades no no son capaces, yo sí, po. yo sí, yo lo he hecho, por mi cuenta lo he hecho, y la gente me entiende, varios me entienden, sí, Vuelven. Con, la gente vuelve consciente, consciente. yo le he explicado y la gente vuelve. Son las autoridades que no quieren volver para el camino que van. Y tiene... digo eso con responsabilidad. Ellos no quieren entender de que Llevo varios días luchando, peleando por esto. ¿Usted al tiene final... el pálpito de que aquellas personas vienen prácticamente, comillas, de vacaciones al sector costero y pasan por Cauquenes? Sí, y lo digo con responsabilidad porque yo he estado ahí. A mí no me cuentan los cuentos, yo estuve ahí. Estoy el sábado ahí, luchando con un grupo de amigos. En este momento estamos reunidos, conversando el tema. No andamos de, no andamos de vacaciones, estamos conversando el tema. Este es un tema muy delicado. Nosotros lo estamos haciendo, los cauqueninos, estamos haciendo. Y quiero el apoyo de todos cauquenes. Quiero el apoyo de todos cauquenes, que salga toda la gente a apoyar. Que no entre más gente de cauquenes. Que no entre más. Cuando usted cuando usted hace el llamado eh, que apoye todo a Cauquines, ¿está formulando una invitación a que mañana a las 8 de la mañana estén en estas dos vías eh, gente eh, gente con camión, con camioneta, con vehículos eh, generando un eh, un movimiento social eh, apoyando a los camioneros en este caso? A lo mejor sí, en una parte sí, pero con un motivo. No queremos no queremos que Cauquines se contamine. Ese es el motivo, el único motivo, le hemos llamado a los cauqueninos que vengan a cooperar, con su camioneta, con su auto, que se vea que cauchines quiere. Esta y determinación cautiene. que han tomado ustedes, eh, eh, ¿por cuánto tiempo estaría vigente? ¿Por cuánto tiempo han pensado estar Ahí, rompiendo, digamos, el libre tránsito en estas vías, en estas rutas? Esa parte la queremos ir conversando de a poco con las autoridades. De a poquito, sí, también tenemos que conversar con ellos. Hemos conversado, pero ellos no quieren cortar el camino. Entonces, la vía, nosotros podemos hacerlo. No sé cuál será el resultado, pero nosotros lo vamos a hacer mañana, la mañana a las 8 vamos a estar ahí. Y queremos después, si se logra, ir conversando de a poco con las autoridades Y que llegue don Juan Carlos a conversar. La... Operó a varias cosas, pero hasta aquí no lo hemos ni siquiera visto. Queremos que estemos, queremos que esté él. La región de Ñuble... No nosotros lo elegimos a él y él no está vivo. El... El, el alcalde San Antonio lo hizo. ¿Por qué no lo va a poder él? El todo. Sebo, él cortó todo. Vayamos. Los alcaldes, para allá, han podido y no puede. Lo invitamos que venga está con nosotros. Que esté con Cauquenes. Cauquenes lo sacó a él. Cauquenes lo sacó a él. Todos los que estamos aquí votamos por él. Y Cauquenes queremos que estemos. Queremos. Nosotros necesitamos al alcalde hoy día. Más que nunca, que no se arranque de nosotros. Nosotros no somos gente mala. Somos cauqueninos. Somos gente buena, trabajadores como todo el mundo que trabaja aquí. Pero eh... Eugenio, mañana vamos a estar a la OSA y seguimos conversando si podemos. Ok, don Justino, creo que agradecemos la gentileza de utilizar la radio Red Géminis para exponer la preocupación de este importante gremio como es el gremio de los camineros agradecemos la gentileza de llamar a nuestro teléfono y manifestar su inquietud que es una inquietud natural frente a un flagelo que nos está afectando a, al mundo entero, pero con la única excepción que nuestra provincia de Cauquenes hoy es una burbuja sanitaria vale decir, no existe ningún infectados siquiera, de tal manera de que tenemos que proteger precisamente esta burbuja sanitaria. Le agradecemos la gentileza y mañana a las 8 de la mañana estaremos dialogando, conversando con ustedes en el lugar que estimen conveniente. Buenas tardes. Buenas tardes Eugenio. Muchas gracias. Ahí estaba el diálogo, la conversación con eh, don eh, Justino Quirocia, quien es el vocero de los camioneros eh, de la comuna y de la provincia de Cauquén, entendiendo de que se van a incorporar camioneros que vienen desde las localidades de Peyú y Curanipe para eh, engrosar las filas, eh, para desarrollar este corte de libre tránsito en la ruta 128, repito, a la altura del cruce Sausal. Eh, Cerrando ese cruce prácticamente, eh, no se puede acceder ni a la ruta 128, ni a la ruta Sausal, ni a la ruta Los Conquistadores. Quedaría libre la alternativa, desconozco si irán a cortar también camino a Molco por Chanco. Eh, desconozco, se me olvidó, escapó eh, ese pequeño de gran detalle. Y en el caso de la ruta Los Conquistadores Sur, estaría eh, siendo cortado el tránsito eh, a la altura del Estadio Fiscal, perdón, municipal Miguel Alarconosones, eh, eh, espacio que le darían para que retornara a la gente que viene por esa vía en la gasolinera que está en el señalado sector. Esto va par partiría a las 8 de la mañana. Eh, falta el compromiso, eh, confirmar el compromiso que estaría cortado el tránsito en la ruta que une Constitución con Chanco a la altura del cruce Viñales. Y faltaría la confirmación también de que se cortase el tránsito al sur de la comuna de Peyúwe, al sur de Curanipe, vale decir que se cortase el tránsito eh, en el límite con Cobquecura. Esa es eh, la información que entregamos a través de este extra noticioso y en este diálogo abierto, sincero, espontáneo con Justino Quiroz, eh, vocero de los camioneros de Cauquenes. Red Géminis Noticias.